Hola, este es el tercer video de la clase de elementos de un artículo, la sección de método. Habíamos estado viendo que en el método hay, se ponen, eh, los participantes y vamos en los instrumentos. Hay varios instrumentos que se usan normalmente. Uno de los más utilizados es la escala Likert. Es el instrumento más usado para medir actitudes. Una actitud es una evaluación positiva o negativa de algo. Básicamente, una escala Likert consiste en una serie de afirmaciones ante las cuales la persona expresa su grado de acuerdo o desacuerdo. Normalmente, a mayor acuerdo de algo es que su actitud es más positiva. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, dime, díganme, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con la siguiente afirmación? Me gusta mucho ir a la escuela. Si ustedes le ponen totalmente de acuerdo, su actitud es más positiva hacia la escuela que si le ponen totalmente en desacuerdo. Más o menos así funcionan las escalas Likert. Hay escalas Likert de tres puntos, esto quiere decir que hay tres opciones de respuestas, de cinco, siete, nueve y así sucesivamente. Las más comunes son de cinco. Hay gente que prefiere usar cuatro. Cinco, a mí me gusta más, pero como quiero. Eh, la escala Likert es muy utilizada porque se aplica muy rápido, es muy barata... Se puede opinar de temas comprometedores de manera sencilla, pero más tienes que poner qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás sin tú tener que expresar directamente una opinión al respecto. Y se califican muy fácil, es muy fácil codificarlos. Y creo que más adelante tenemos una clase de eso. Como ejercicio, no van a tener exactamente esta escala de actitud que tengan que contestar, pero por correo les voy a mandar una liga donde van a poder contestar varios instrumentos distintos. Otro instrumento muy común es el cuestionario. Es de los más usados para recolectar datos y de hecho dentro de los cuestionarios a veces se usan preguntas, ojo, son preguntas, no escalas, preguntas que usan la escala Likert. Ah, qué cosas. Es que a veces cuando se dice escala Likert nos referimos a una serie de ítems que miden una cosa. Y a veces cuando decimos una pregunta que tiene opciones en escala Likert nos referimos a opciones de respuesta que van ordenadas así como de totalmente en desacuerdo totalmente de acuerdo, o de nunca, siempre, o de nada importante a muy importante. En el cuestionario normalmente hay varias preguntas, puede ser de una o de más variables. Las preguntas pueden ser cerradas, esto quiere decir que tienen opciones de respuesta ya ahí escritas, o abiertas, que quiere decir que la persona tiene que escribir o decir lo que va ahí de respuesta. Ahí en la pantalla ven un ejemplo, ¿no? Que por ejemplo dice, pueblo, aldea, y viene una rayita. Bueno, pues es porque es abierta. Más abajo dice, en ese momento usted estaba, y vienen opciones de respuesta. Es una pregunta cerrada. Todos los instrumentos que estamos viendo ahorita, los vamos a estar viendo a lo largo de todo el semestre, ya más a detalle, ahorita solo para que tengan un panorama general de lo que se usa. Otro instrumento son los test proyectivos. Los test proyectivos presuponen que a través de dibujos o de interpretaciones de imágenes o cosas así, podemos saber algo sobre la personalidad de las personas. Estos test casi nunca se usan en estudios científicos. ¿Por qué? Quizá la respuesta más fácil es que tiene, tiene que ver con confiabilidad. ¿Se acuerdan? Confiabilidad era la consistencia de las mediciones. El problema de los test proyectivos es que muchas veces... Dos investigadores diferentes tienen interpretaciones muy diferentes de un mismo test y pues así no se puede, no es consistente, por tanto no es confiable, por tanto no se usa en estudios científicos. Otro instrumento más muy común es la guía de entrevista. A veces se le dice que el método es la entrevista y el instrumento es la guía. La guía es el papelito donde anotamos de qué va a tratar la entrevista. Hay tres tipos principales de entrevistas. Está la no estructurada. Es bastante abierta, es casi, casi como llegas con la persona y empiezan a hablar así bien en general. Más o menos de tu tema, ¿verdad? Pero en general están las semiestructuradas en las que se anotan los temas que se quieren tratar en la entrevista y normalmente hay preguntas guías para cada tema. Pero que cuando estás haciendo la entrevista no necesariamente vas a hacer todas las preguntas guía. A veces porque la persona ya solita te va contestando, Puedes incluir nuevas preguntas, es bastante flexible, pero sí bien enfocada en las áreas de interés. En la entrevista estructurada, ese es casi casi como un cuestionario hablado. O sea, hay una lista de preguntas y se van siguiendo en el mismo orden para todos los participantes. Tiene la ventaja de que es bastante consistente. A todas las personas se les hacen exactamente las mismas preguntas en exactamente el mismo orden pero tiene la desventaja de que es muy rígida, realmente no, no hay campo. Si la persona te dice algo bien interesante en una pregunta, realmente no hay margen para que tú digas, ah, le voy a preguntar más. Si lo quieres seguir así ortodoxamente, no, es una entrevista estructurada, haces las preguntas ya previamente planeadas y se acabó. Otro instrumento común es la guía de observación. Hay también varios tipos de observación que vamos a ver en clase más adelante, pero básicamente en la guía se pone qué se quiere observar. Y algo muy importante en esto es que estemos hablando de conductas observables, no de sentimientos, no de pensamientos. Nosotros no podemos ver si alguien está feliz. Podemos ver que alguien está sonriendo, podemos ver que alguien se está riendo, pero no podemos ver felicidad per se. Mismo caso con tristeza, no podemos ver ansiedad. Podemos ver a alguien que se está agitando mucho, eh, pero no podemos ver la ansiedad. Y de observación. otro instrumento más es el formato de autorregistro esto se hace cuando el investigador realmente no puede estar siguiendo a la persona todo el día o hasta su casa y es importante obtener información de lo que hace la persona durante el día en su casa o en contextos en los que el investigador no puede estar en este formato hay muchos modelos ¿no? depende de qué se quiera ver pero este es uno muy común en el que se pone la fecha la hora el contexto, la conducta, pensamientos y sentimientos entonces por ejemplo si sí, yo voy a hacer un estudio sobre por qué la gente come cosas como panes dulces, que de hecho ese fue un estudio que alguna vez yo hice, y una amiga mía me ayudó con el estudio, entonces ella tenía un formato de registro y durante todo el día ella iba anotando cada que ella se comía algún pan dulce, ella comía muchísimo pan dulce, entonces ella anotaba, bueno, qué estaba haciendo en ese momento, o sea, cuál era el contexto, no más bien, qué estaba pasando en ese momento, o sea, cuál era el contexto, qué estaba haciendo ella, o sea, cuál era la conducta, qué estaba pensando y qué estaba sintiendo. Y a partir de toda esa información se saca un patrón, y esto se puede hacer con muchas personas, ¿no? Y se saca un patrón en general. Y bueno, hay muchísimos instrumentos más. La realidad es que nosotros como psicólogos nos apoyamos en todo tipo de herramientas para conocer más sobre la conducta humana, y hay gente que se pone muy creativa. Allá en pantalla pueden ver una imagen sobre el test de asociación implícita es un test muy interesante porque se basa en algo que sería más o menos como actitudes inconscientes pero por un rechazo al psicoanálisis intentan alejarse de la palabra inconsciente que es muy psicoanalítica y usan la palabra implícita en uno de sus retos de la clase es que respondan a uno de estos tests si entran a la liga que viene ahí en pantalla Van a poder leer toda la información sobre este test y van a poder hacer un test muy específico de México, lo cual también es interesante. Eh, se usan estos test para evaluar actitudes hacia temas sensibles, como racismo. ¿Eres racista o no eres racista? Pues muy poca gente va a estar consciente de y va a querer admitir que es racista. El test de asociación implícita está hecho de tal forma que es muy difícil fingir que uno no es y si es ya verán más. Y bueno, esto es todo por este video.